¿Qué es realmente lo importante o valioso? El miedo que nos provoca la adversidad o la inseguridad que nos genera la incertidumbre muchas veces tiene su origen en que tememos perder algo que para nosotros es muy importante o valioso. Este miedo e inseguridad dependen, pues, en último extremo, de nuestra jerarquía de valores. En el ajetreo de la vida cotidiana, pocas veces nos paramos a pensar sobre lo que realmente es importante, a menos que surja alguna contrariedad grave. Normalmente vamos haciendo, dejándonos llevar por el quehacer de cada día, que siempre nos surge con nuevas tareas. Y al elegir o decidir, solemos seguir sin un mayor análisis los valores que predominan en la sociedad en la que vivimos. Solemos más mirar hacia afuera, para estar atentos a lo que pasa y qué nos ocurre, a lo que piensan los demás y cómo nos ven, que mirar hacia adentro para observar cuál es el fundamento de nuestras acciones o nuestras opiniones. Y preferimos encontrar una verdad en el discurso público a la que adherirnos para poder decir, justamente, eso es lo que pienso yo, que intentar indagar cuál pueda ser la verdad de las cosas por nosotros mismos, claro, ¿quién tiene tiempo para esas cosas? Siendo esto así, cualquiera podría pensar que no nos tomamos nuestra vida demasiado en serio, pero... ¿Qué podría haber de más valioso que nuestra propia vida? Para intentar comprender este punto de vista sobre las cosas, leeré un texto de Platón, filósofo griego que vivió entre los siglos V y IV antes de nuestra era. En este texto, Platón recrea el discurso que su maestro Sócrates había hecho en su defensa cuando un tribunal de Atenas lo sometió a juicio por considerar que corrompía a los jóvenes. ¿En qué sentido? se creía que corrompía a los jóvenes, pues en el sentido de que les animaba a pensar por sí mismos y les señalaba la importancia de que elaboraran por ellos mismos su propia jerarquía de valores. Esta era, para Sócrates, su principal aportación al bien de la ciudad y el objetivo último de toda su actividad como filósofo. El caso fue que el tribunal no aceptó sus argumentos y el precio que Sócrates hubo de pagar fue muy alto, fue condenado a muerte obligándole a beber la cicuta, un veneno elaborado a partir de una planta que paraliza progresivamente los órganos hasta provocar el fatal desenlace. En el siguiente texto de la Apología de Sócrates, de Platón, Sócrates argumenta en su defensa, y se dirige así al tribunal. «Yo, atenienses, os aprecio y os quiero, pero voy a obedecer al Dios más que a vosotros, y mientras saliente y sea capaz, es seguro que no dejaré de filosofar, de sortaros y de hacer manifestaciones al que de vosotros vaya encontrando, diciéndole lo que acostumbro. Mi buen amigo, siendo ateniense, de la ciudad más grande y más prestigiada en sabiduría y poder, ¿no te avergüenzas de preocuparte de cómo tendrás las mayores riquezas y la mayor fama y los mayores honores, y en cambio no te preocupas ni te interesas por la inteligencia, la verdad y por cómo tu alma va a ser lo mejor posible? Y si alguno de vosotros discute y dice que se preocupa, no pienso dejarlo al momento y marcharme, sino que le voy a interrogar, a examinar y a refutar. Y si me parece que no ha adquirido la virtud y dice que sí, le reprocharé que tiene en menos lo digno de más y tiene en mucho lo que vale poco. En efecto, voy por todas partes sin hacer otra cosa que intentar persuadiros a jóvenes y viejos ...a no ocuparos ni de los cuerpos ni de los bienes antes que del alma... ...ni con tanto afán, a fin de que ésta sea lo mejor posible... ...diciéndoos, no sale de las riquezas la virtud para los hombres... ...sino de la virtud, las riquezas y todos los otros bienes... ...tanto los privados como los públicos. Decíamos antes, ¿qué podría haber de más valioso que nuestra propia vida? Sócrates es capaz de renunciar a ese bien tan preciado... ...antes que desistir de su actividad como filósofo. Porque, como él decía, una vida sin examen, sin reflexión, no merece la pena de ser vivida. Esa es la actividad fundamental que le da a la vida valor y sentido. Esa reflexión debe girar sobre aquellos valores que en el texto se señalan... ...y que Sócrates claramente prioriza. Aquellos de los que se ocupan con preferencia la mayoría de la gente no es que no tengan su importancia pero nos equivocamos cuando los apreciamos por encima de su valor real y los situamos en un lugar más elevado del que le corresponde en nuestra jerarquía de valores. Así pues, es muy probable que a veces el temor y la inseguridad que nos puedan surgir ante la adversidad o la incertidumbre provengan de pensar que vamos a perder algo que en realidad no es tan valioso o importante. Qué preocupación y qué sufrir tan inútil. Pero, ¿Qué es realmente lo valioso e importante? ¿Qué es aquello por lo que verdaderamente nos habríamos de preocupar? Como diría Sócrates, esa respuesta la hemos de buscar cada uno de nosotros, por nosotros mismos. Ahora, estando confinados, hay tiempo y puede ser un buen momento para empezar a mirar hacia adentro. Cuando volvamos a la vida normal, habremos de crear ese tiempo, si queremos tener una vida que merezca la pena de ser vivida.